en este video vamos a ver cómo se puede personalizar la cabecera del blog según el tema que haya elegido como plantilla lo primero será acceder al menú apariencia y desde aquí elegir cabecera en esta sección el programa me va a informar cuál es el tamaño en píxeles que necesito para la imagen de cabecera este tamaño puede variar de acuerdo con el tema que yo haya elegido como plantilla en este caso nos dice, nos informa que el tamaño en píxeles es necesario es de 1144 por 292 píxeles es decir, que en el ancho la imagen debe medir 1144 y en el alto 292 píxeles yo ya he preparado este gráfico en un editor de gráficos de mapa de bits. Es decir, debo editar una imagen que contenga el logo de la universidad, el logo de la facultad y el nombre de la asignatura o el logo de la asignatura, lo que sea que yo quiera que aparezca en la cabecera de mi blog. Una vez que la tengo lista y guardada, desde aquí la puedo cargar. Añadir una nueva imagen. Esto me va a llevar a la biblioteca de medios y desde acá puedo decirle subir archivos, seleccionar y voy a acceder a donde tengo guardada mi imagen, le voy a dar a abrir y quedó cargada en la biblioteca de medios. A continuación voy a elegir selecciona y recorta. En todos los casos WordPress me va a ofrecer recortar la imagen de cabecera porque supone que puedo haber elegido una imagen con mayor tamaño en píxeles. En nuestro caso, como la hemos preparado adecuadamente, el borde del recorte coincide con el borde de la imagen. Así es que no tengo más que decirle recortar la imagen y entonces va a aparecer cargada en la cabecera de mi blog. A continuación debo darle publicar y de ese modo ya quedó incorporada y ya quedó cargada para todas las páginas de mi blog según la plantilla o el tema que haya elegido.